Bueno, eh, en el testimonio de García Preciado se habla del respeto a las buenas costumbres. Sin embargo, en el texto de la Madrid queda bien claro que hay trato carnal consumado y voluntario, que en ningún momento hay señales de fuerza o de obligación. Cuando dice, cada cual con infalible instinto buscaba a su pareja, y el, el duro lecho de hierbas y troncos o el verde césped de la braña amparaban la dicha inefable de quienes allí acudieran a aplacar sus edades. Está claro que lo de las buenas costumbres, no. Bueno, y que esa noche asentaba un compromiso claro y permanente entre los muchachos y las vaqueras es evidente, desde el momento en que cuantas veces los, y cito ¿no? otra vez a Pedro de la Madrid, cuantas, las veces, cuantas veces los mozos rondasen la majada haciendo valer sus derechos, serían acogidos como mandaba la tradición y cumplían unas gentes tan extrañamente hospitalarias. Este día de Sponsales, porque no, no otra cosa puede ser esto, corresponde a la estructura tripartita de una dramatización matrimonial de la que nos habló... Van Gennep en, en su obra clásica de 1909, Los ritos de, de, de, de pasaje, ¿no? de, de transición, en la que tendríamos una primera fase de separación, que en nuestro caso correspondería a cuando los jóvenes marchan de su localidad de origen para realizar sus trabajos ¿no? propios del héroe, en los que todo, todo guerrero quiere convertirse. Esa segunda fase, o liminal, ¿no? en esa segunda fase, los jóvenes se encuentran en un terreno marginal, el monte y su choza vaquera, y en una tercera fase de agregación e integración, no estoy refiriéndome a la terminología de Manguinez, se vería representada por el encuentro con la desposada y la pseudo noche de bodas previa a la celebración comunitaria eh, del ritual matrimonial en una fecha que no sería muy lejana probablemente, probablemente sería agosto, ¿eh? sería Lugnasa, de esto estamos en junio, en agosto probablemente se celebraría esas, esas, eh, esas, ese ritual matrimonial completo. ¿no? Bueno, una mención especial, y vuelvo un poco a esa, ese leve rastro del matrimonio por rapto, que podría haber quedado de alguna manera reflejado un, un resto, un tímido atismo, ¿no? eh, eh, eh, que, que encontraríamos en, en, en la circunstancia que solamente refiere García Preciado, de que los muchachos podían también robar la leche, en vez de ser ellas quienes les entregasen la leche a ellos. Cuando dice, ellas les obsequiaban con un jarro de leche o natas, si no la robaban ellos por diversión. Podría ser este robo ritual otro recordatorio, no añadir al que ya habíamos mencionado, de que los novios, perdón, el, el grupo de edad, los amigos del novio, raptan a la novia, hacen pagar al novio una especie de, de peaje por insertarse en el clan, en el clan femenino, etc. Podría ser esto, como digo, un, un recordatorio tímido, ya muy desnaturalizado de esta modalidad de, de, modalidad de matrimonio, que, que ya sabemos que tuvo lugar, fue una modalidad que también se practicó entre los pueblos indoeuropeos, pues bueno, pues no lo sabemos, porque la leche también podría ser un elemento simbólico de la fertilidad de la oncella, que era a sí mismo arrebatada, que se iba a ser a sí mismo arrebatada, ¿no? Entonces, pues bueno. Un poco, eh, cuestiones que, que, que ya después de, de completar este estudio, eh, gracias precisamente a Jesús Gracia Precedo, un día que estuve hablando con él por teléfono, hablando un poco de este tema, eh, que yo no lo sabía que me parece muy interesante, y, y quiero comentároslo, ¿no? hablando precisamente cuando estaba hablando con él de lo de subir a cantones perdón de, de la monomaquia decía Ay, pues hay otras formas de aluche ¿no? de lucha entre chico y chica que podían ser previos yo yo lo interpreté como que podían ser previos precisamente a estos eh, rituales digamos de, de esponsales, no o sea una primera quizá toma de contacto de, de elemento femenino y masculino ¿no? cuando eh, cuando él me comentaba el enreato ¿eh? Que es, bueno, echar el enreato, que consiste en peleas de chico y chica cuando se encontraban en el monte. Ella intentaba tirarle a él. Luego, eh, la Simona, echar la Simona, sería otra forma también curiosa de relación de encuentro de chico y chica, cuando eh, ella le pasaba la barba a él por su cuerpo para, ponerle color, eh, para que ella, a ella se le pusieran colorados los papos. Mm. Y luego, eh, bueno, precisamente eh, eh, después del enreato. Cuando la chica conseguía tirar al chico al suelo, luego le cogía, le cogía de los. De lo, le quitaba los pantalones y le cogía de las piernas y le pasaba por el prado como si estuviera segando. O sea, a ver, aquí hay obviamente algún tipo de intercambio, digamos, de, de conocimiento, de conexión, ¿no? De chico chica, ¿no? Todo bastante bárbaro, pero realmente es una forma de relación, ¿no? Bueno, y luego también lo, lo que os comentaba antes. Eh, en, en Kirwall, en Escocia, eh, en la Feria de, de San Ola, resulta que había una curiosa costumbre que a mí me recordó muchísimo a esta de, de subir a cantones, algunos elementos de esta costumbre. Cuando hablan de, de que en esta feria eh, los chicos y las chicas se, se, se emparejaban de manera estable, era principios precisamente de agosto, ¿no? más o menos lunesad, ¿no? y se, se, se emparejaban entre ellos y se, se, se autodenominaban los hermanos del primero de agosto. Y eso era paso previo a un matrimonio posterior. O sea, era un matrimonio también de tipo Gandalva. Era un matrimonio de elección voluntaria de, de, de, del chico, de, de la chica respecto al chico y viceversa. Entonces, me ha resultado muy curioso cuando he leído, es que lo he leído hace poco. Además, os voy a decir dónde, que es que estaba leyendo El Rayo Verde de Julio Verne y de repente me encuentro con eso. Y digo, pero qué bonito, además es que me recuerdo mucho pues a estas cuestiones, ¿no? De, de, es un ritual claramente de esponsales, de, de agregación eh, masculina-femenina ya con, con vistas a un matrimonio futuro, ¿no? Y precisamente a principios de, de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya concluyendo un poco, yo creo que esta costumbre que se ha desarrollado realmente de manera milagrosa hasta, hasta fecha eh, bien reciente en el Valle de Poblaciones, conservada de manera pues, sorprendente en un contexto de rigorismo moral, Responde a la fusilización de rituales y estrategias de esponsalidad de las cofradías de edad de los antiguos cántabros y quizás de otros pueblos de la, de la céltica hispana y europea. Asimismo, resultan coherentes con lo que sabemos respecto al matrimonio indo-europeo en sus diversas modalidades y a la sociedad de las poblaciones del de la antiguo cántabro, arrojando una nueva luz sobre la ritualidad desarrollada durante dichas celebraciones y también, de alguna manera, dándonos, aportándonos elementos que pueden ayudarnos a desentrañar un poco todo este tema de eh, bueno pues eh, el, el, la cuestión de la dotación y de, del reparto de funciones en estas sociedades tan bueno pues pues que realmente eh, aparte prácticamente de estas poquísimas referencias clásicas que contamos y algo la arqueología en cierta manera realmente es que no tenemos prácticamente nociones para, para conciliar las tradiciones divergentes y para arrojar una luz un poco más bueno un poco más quizá eh, Clara, ¿no? Sobre todo este, todo este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias.